Que a la Procuraduría le corresponde hacerlo ya por el rumor. Todo ya. el que claro. tiene interés de que su vida sea transparentada. Todo el que tiene interés que su vida sea transparentada después de una denuncia de esta naturaleza, creo, primero que advierte a las autoridades competentes, me, me pongo a disposición del órgano. Investigador de la corrupción, que no lo es el de ética, no, el que peca. tiene una que tiene una connotación ya, a lo interno. Y como, quiera, pero, es el y como de base. quiera es el comité de base, porque Jan Alain, imagínate. Mira. Entonces, ah, cuando eso pero sucede. Es el órgano que legalmente. Pero es legalmente que es el órgano, pero fíjate otra ¿quién? cosa. ¿quién? ¿Quién? Eh, pero óyeme ah, otra cosa. La Procuraduría. La eh, según, es, la, según la ley 10, activa automáticamente por conocimiento.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 o se otorgaron los contratos. Vincho no fue de, de ética. No, de sí, pero bien. no son investigadores. Es que ah. no es investigación. Ah, pero es que, cuando Vincho era, no, si, si era, si era de ética... Ahí se renunció. Ahí renunció. Renunció. Renunció. ¿Tú sabes por qué, qué renunció? ¿Por qué renunció? No, es que ética es... Es que tú... Es que tú... Esas son aplicaciones estúpidas. Cuando tú vienes a querer... No, Estúpida, no, otra. que le, no que la gente sabe porque Bicho Castillo fue de ética Ajá. y ahí era buena la cosa. Y renunció. Y ahí era buena la cosa. No, y renunció. Eh. Ética es de vigilancia es de vigi Pero precisamente, si él está diciendo el de vigilancia vigila me chequeo. Oye, eso es ¿sabes? falso. ¿Eh? Es, que no es que no tiene ninguna actúe, connotación. Es el tema de Sócrates. Sí, es el tema de Sócrates. Un minuto, un segundo. Vamos a poner la imagen. Es de eh, la eh, de la, de, eh, por WhatsApp. No, lo que pasa es que tú vienes a traer a Bicho como que. un referente malo. Yo, mira, usted, claro que es un referente malo. Para ti mismo. Claro que tú no claro vivido, que un referente Para ti que te aclaro que Tú no oyes ningún comunicador referirse así. Y y en mira, este atención país. De pueblo Castillo y ti mismo. A ti es seis, un estúpido seis, eh, no A eres tú A es usted estúpido eres tú no estúpido No A no no A Francis A Francis A Vamos, vamos, él a, vamos a... es un pero estúpido. No, pero espérate, no, pero espérate, vamos a, ahí, vamos es a solicitarle fotografía. calma y respeto entre nosotros porque somos compañeros y estamos aquí nunca haciendo un de trabajo profesional, compañeros. Aquí Yo estamos debatiendo es ideas, ideas. No, pero, y, no, y no, él está ofendiendo. No, sí, pero no Mira, puede decirle estúpido, verdad. Mira, Vamos a presentar el Mandé la imagen de la solicitud que hace No, no claro. puede llegar Ay Dios mío. Vamos a ampliarla, por favor. Y tú has venido con altura. Esta, ¿Esta es la solicitud. Francis, Francis, Vamos a dejar que Francis. Carolina plantee lo que está planteando. Esta es la solicitud Francis. que hace Gonzalo no, Castillo. No, pero no te pongas bravo. Esta es la solicitud. No, no pero por favor. qué vas a debatir contigo? Tú estás diciendo nada malo. Porque tiene algo científico que yo pueda debatir contigo. Pero por favor. Vamos a dejar. Yo lo llamo al orden a los dos. Por favor. No.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 de manera... Pero, Carolina, es que no hay otra forma de que se le pueda, por ejemplo, a él eh, llevar a los tribunales. Cámara de Cuentas. Ese y, no va y a ser. ¿Y qué, qué lo debe hacer? La Cámara de Cuentas, lo debe hacer la Procuraduría y lo debe hacer ética. No, no. ética ¿Quién no, lo va a hacer? Ética no ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer?